Mi nombre es Francisca Vázquez. Eh, llevo, pues yo creo que poquito tiempo, como unos cinco años, colaborando con CASE. Pues la verdad es que me gusta mucho porque son temas que mucha gente desconoce. Participar en este curso para saber sobre la tecnología en, relacionado con las trabajadoras del hogar a mí me ha ayudado mucho porque creo que, digo, la tecnología va avanzando día con día a mí, en lo personal, me ha ayudado, por ejemplo, en la parte de hacer videos. A mí me, me cuesta mucho trabajo hablar ante cámaras o ante el público. Y la participación que hago día con día en casa y ahora con el CCD, me ha ayudado bastante a ser como un poquito más fluida en, en este tipo de cosas. Es importante que se acerquen a este tipo de espacios como es el CCD porque eh, te ayuda para muchas situaciones. Hoy en día la tecnología siempre va un paso más adelante que nosotros. Ya todos los trámites son internet, ya, todo tienes que, ya no te tienes que formar. Entonces al tú no saber manejar por lo menos tu teléfono, eso te impide este, conectarte al mundo tecnológico. Entonces, hoy por hoy es importante saber pues, lo más esencial, ¿no? Cómo usar por lo menos tu teléfono y eso te va a abrir puertas para, para cualquier tipo de trámites, incluso hasta para tu credencial, acta de nacimiento. Ese tipo de cosas te puede ayudar bastante. Hola, mi nombre es Graciela Soriano Martínez. Este, llevo ya más de tres años este, participando este, en los talleres de Casa Nacional. Soy trabajadora del hogar de hace más de 15 años. Mi experiencia en los talleres del Centro Cultural Digital, la verdad, ha sido de mucho aprendizaje. Y mi mayor motivo de estar aquí es poder apoyar a más trabajadoras del hogar eh, con lo que hemos aprendido, que es este, avanzar, como no quedarnos retrasadas, en lo que es este, el avance tecnológico que cada vez es más, más, más grande y la verdad el poder apoyar, eso es lo que a mí me emociona, el decir con lo que yo aprenda puedo enseñarle a más compañeras. Yo le diría a mis compañeras trabajadoras del hogar que es tan importante aprender porque así nuestros empleadores o demás personas no nos pueden engañar. Debemos empoderarnos, debemos decir, yo sí puedo. La, la tecnología es para mí, es para todos. Mi nombre es Francisca Bautista Bautista. Eh, soy trabajadora del hogar desde hace 47 años. Este, llevo en casa 10 años. Es muy importante porque muchas de nosotras, como trabajadoras del hogar, no sabemos la tecnología. Es bien importante que se acerquen a casa porque así conocen sus derechos y este, porque muchas, muchas no, no, no, no, lo conocemos y tampoco le damos el valor a veces uno mismo a nuestro trabajo. Mi nombre es Socorro Pérez Díaz, soy una mujer indígena de la Sierra Norte de Oaxaca, hablante de la lengua mije, trabajadora del hogar, he empezado a tomar cursos. Esto me ha llevado hasta este punto, que nos encontramos en el Centro de Cultura Digital, el curso sobre tecnologías y herramientas digitales que hemos tomado en estos meses, a partir de julio, me ha llevado al conocimiento y empoderamiento de mis derechos laborales. Involucrarse en las tecnologías nos abre toda una ventana de oportunidades como trabajadoras del hogar. Compañeras, las invito a participar en los diferentes talleres que implementa CASE en colaboración con el Centro de Cultura Digital.